¿Tú sabes qué es el SEO? Hola, soy Carlota de ONIAD y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre qué es el SEO. Voy a dar las nociones básicas sobre esta técnica para posicionar en Google y en otros buscadores y comentaremos 7 tips que te van a ser de muchísima utilidad. ¡Comenzamos! Punto número 1. ¿Qué es el SEO? Bien, Search Engine Optimization. Son una serie de técnicas que tenemos que utilizar todos los que tengamos una web y un blog para posicionarlas en Google. Es decir, a través del SEO conseguiremos que nuestra página web vaya subiendo escalones hasta llegar a las primeras posiciones en Google. Y cuando un usuario haga una búsqueda relacionada con nuestro producto, con nuestro servicio o con nuestra marca, apareceremos nosotros. ¿Y por qué nos interesa? Porque a día de hoy Google y el resto de buscadores son una fuente clave de información. Cada vez que necesitamos saber algo, consultamos en Google, así que por favor, Qué menos que a día de hoy tu página web aparezca ahí y esté visible, jugosa, para que cualquiera que lo vea entre en tu contenido. Así que vamos a comenzar con los tips para hacer buen SEO. Estos tips son a nivel básico, ¿vale? No quiero entrar en profundidad en todos ellos y en hacer un SEO brutal porque necesitaría 8.500 vídeos. Así que vamos aquí a coger ya la materia y uno a uno los vamos desgranando. Uno. Realiza una búsqueda de palabras clave. Siempre insistimos en la importancia de las keywords. ¿Y por qué? Porque es vital que establezcas antes de elaborar tu contenido la palabra clave sobre lo que vas a hablar. Hay muchísimas herramientas que te pueden ayudar a hacer esta búsqueda, como por ejemplo Keyword Tool, Semrush o el facilitador de palabras clave que tiene Google Ads. Tú puedes usar la herramienta que prefieras para tu negocio y también podéis hacerlo de esta manera. Poner en Google la palabra clave que queréis posicionar y ver otras relacionadas, así conseguiréis captar muchísimos sinónimos que también podéis utilizar a lo largo del contenido. Cuando hablamos sobre las palabras clave no nos referimos a una en concreto, sino a una frase que es la que utilizan los usuarios cuando hacen una búsqueda. Ten esto en cuenta, porque suelen ser frases de tres, 4 palabras. Es decir, puedes ir a por palabras long tail, tienen menos búsquedas, hay menos competencia, entonces posicionarás antes. Y además es probable que los usuarios que las estén buscando estén mucho más interesados. Entonces tienes que identificar esas palabras y darles caña, porque pueden ser una fuente de tráfico brutal. En cambio, en palabras clave más generales, sí que es verdad que tendrás muchísima más competencia, es decir, hay más gente que ha escrito sobre esa palabra clave. Entonces tienes que asegurarte antes de escribir sobre eso que tu artículo lo va a petar, porque si no, no vas a aparecer. ¿Qué tienes que hacer una vez hayas identificado tu palabra clave? Muy sencillo, tienes que incluirla en todos los títulos, tienes que incluirla en la descripción y, por supuesto, a lo largo del contenido, que tenga una densidad adecuada, que no sea todo el rato muy repetitivo en torno a la palabra clave, porque ahí Google te va a penalizar. Entonces, usa esa palabra, usa sinónimos, usa términos relacionados que te ayuden a posicionar y que Google entienda que está todo aunado en el mismo contenido y que ese es tu tema. Así conseguirás un posicionamiento mucho mejor. Parte número 2. los títulos. Los títulos van a estructurar el grueso de tu contenido. Tienes título 1, que es el más importante, título 2, título 3. Entonces, el truco que siempre damos es que te estructures en la cabeza como si fuera un índice de Word. El título 1 es el más importante, después del título 1 va el 2 y dentro del 2 van los títulos 3. Luego puedes poner otro título 2 y más títulos 3, por ejemplo. ¿Por qué son tan importantes? Porque, como decía, estructuran tu contenido. Tienes que intentar que aparezca en todos los títulos la palabra clave o al menos términos relacionados, porque te ayudarán a posicionar muchísimo mejor. Utiliza imágenes, vídeos, todo tipo de contenido en otros formatos que ayude a hacerlo más dinámico, más visual y, sobre todo, fácil de leer. Porque si no, si aburres a tus lectores, se van a ir, se van a ir. Y eso no nos gusta, con lo que cuesta captar tráfico y más con el posicionamiento, no vamos a hacer que una vez que entren se vayan porque somos aburridos, ¿no? Pues a dinamizar. Unas claves para las imágenes. Asegúrate de que pesan menos de 100 kilobytes. Asegúrate de que el nombre del archivo coincide con una palabra clave o relacionadas. Y pon siempre un texto alt, ¿vale? Así las imágenes nos aseguramos de que también posicionen. Porque además de hacer búsquedas de resultados por texto, también las imágenes posicionan y cuando cambiamos en el navegador de Google, en vez de noticias o texto, o lo que sea, a imágenes, ahí también podemos aparecer y también podemos captar tráfico por esa vía. Así que, a darle caña. 4. Utiliza los enlaces. Es muy importante que tengas una estrategia sólida de link building, tanto interno, es decir, enlaces que van moviendo a los usuarios entre tus páginas. Por ejemplo, estás en una página pues que la muevan a otra también de tu página web, luego que lo muevan un artículo del blog. Entonces vas haciendo como una conexión entre todo tu sitio. Eso es súper importante, pero también tienes que conseguir enlaces externos, es decir, enlaces de otras páginas web con artículos relacionados con tu temática, por ejemplo, que lleven a los usuarios hacia tu página así conseguirás muchísimo tráfico y de calidad y esto google lo premia muchísimo si quieres saber más sobre estrategias de link building por favor mira en la real academia del marketing porque tenemos un vídeo que es de rechupete ah importante cuando metas un enlace en una frase de tu contenido intenta que esta frase se corresponda con la palabra clave a mí por ejemplo si quiero mandar un enlace a unidad.com me interesa que el Anchor Test, es decir, esta frase que tiene el enlace, coincida con oniad.com. pero si yo estoy hablando de modelos de negocio, quiero que mi enlace aparezca en la frase, si quieres ver un modelo de negocio que sea muy útil y muy eficaz, pues el enlace lo quiero en modelo de negocio, porque así ya, como que haces una relación mucho más específica. Así que eso, cuidadlo también, ¿vale? Esto se llama Anchor Test. Y luego, tres cosas deseo que hay que cuidar muchísimo. Una es el title, es decir, el título que aparecerá en los buscadores cuando hagan los usuarios sus búsquedas. Es el título principal de tu página, lo tienes que cuidar muchísimo, que contenga la palabra clave, que sea corto, que sea clickbait, que los usuarios lo vean y digan Dios mío, me muero de ganas por entrar en esta página. Seguro que resuelve todas mis dudas. Otro punto clave es la MetaDescripción. es un breve resumen de todo tu contenido en esa página. Entonces, cuídalo muy bien, pon la palabra clave al principio y que se sepa de antemano qué es lo que van a encontrar cuando visiten tu página. Así tienes más posibilidades de que hagan clic en tu página y no en la de la competencia, que al fin y al cabo es lo que nos interesa. Y por último, la URL, el enlace. Esto lo tienes que cuidar muchísimo. Tiene que contener tu palabra clave y tiene que ser corto. Yo recomiendo que no tenga más de cinco palabras, ¿vale? Porque así es más corto, entonces el usuario lo ve más atractivo. Porque a nadie le gusta encontrarse un enlace de estos que miden... 1500 kilómetros, porque además generan un poquito de desconfianza, ¿vale? Cuando son tan tan largos y no se aprecia a primera vista, ¿qué vamos a encontrar? Así que cuidamos los enlaces y ya con estos tips que os he dado, yo creo que ya podemos empezar con el SEO básico y darle muchísima caña a vuestra página web. De todos modos, si queréis informaros para hacerlo muy, muy bien, hay muchísimos cursos online que además son gratuitos. Hay plataformas que te ayudan a hacer el SEO, como decía Semrush, indispensable para medir qué tal estás haciendo el SEO en tu página. Pero luego también hay por ejemplo eventos como ensalada SEO o el SEO on the beach que son a nivel nacional y están llenos de cracks del SEO que dan unas ponencias brutales. Así que estas son mis recomendaciones para hacer SEO básico y como siempre cualquier duda que tengáis ya sabéis poned un comentario, suscribíos y contactad con nosotros. ¡Hasta luego!